Les saludamos en este momento, sean ustedes bienvenidos en el espacio de Hoy Oramos en Vivo con sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Les, les. saludamos con gusto, les saludamos con placer, Así es, es. Eh, maravilloso el poder estar con ustedes en este instante, en este momento. Así es. ¿Por qué? Porque que queremos ser de ayuda y queremos ser de bendición y en el título que pusimos, es orando por los países, orando por los países, así es. ¿Cuántos países están, están ahorita en una gran problemática por la oposición de ese virus que se presentó? El coronavirus. El coronavirus. Uh -huh. Entonces, no he dejado de pensar, ya tengo varios días, o varias semanas de estar pensando en esto, desde que empezó este problema. Sí. Y que empezó a surgir en, en todos los países que... Pues, que, que está el, en China, el, el, el problema, sí. ¿verdad? Entonces, hemos querido mantenernos en ese tipo de oración. Así es. Y amén. usando ahora estos medios como el de Facebook, ¿verdad? Y eh, YouTube, y to, todos los medios que, que, que sea posible. Sí, amén. Así Poder es. orar e interceder por todos los países. Amén, amén. Así es. Empezó ya en China, sí. Uh -huh. Pero ya... Estaba escuchando que ya son más de 150, 150 países donde ya sí, ha ido. Pues sí es, es mundial este, esta pandemia, entonces eh, sí, queremos eh, pues ponerlos en las manos del Señor y ponernos todos en las manos del Señor, porque sabemos que Él es el único que puede librarnos de, de cualquier virus, cualquier problema que, que haya, eh, cualquier peste, cualquier cosa, él tiene el control. Exacto. Pero sí necesitamos pues la humillación delante del Señor para que Él escuche nuestra oración, que sea de corazón. Así es, entonces eh, lo único que tenemos que hacer pues es uh, orar por, por la gente, por los países, ¿verdad? Así eh, es. Entonces por pues, eso el, el tema de hoy es oración por todos los países que están sufriendo esta pandemia del coronavirus. Así es, correcto. ¿Cuántos países están sufriendo ahorita, en este momento? Sí. Mencionábamos ahorita, hace, hace un instante, que pues, yo escuché 150, pero cada día crece. Sí, sí, sí, así es. es eh, eh, Estados Unidos ha ido incrementándose el, la problemática. Ha ido incrementando, así es. España, eh, increíble. Eh, Francia, eh, increíble lo que ha estado pasando. Sí, sí, eh, Italia eh, se ha expandido, se ha expandido tremendamente, pero yo creo que ese es un, un llamado de parte del Señor eh, para la humanidad, sí, porque, porque necesitamos necesitamos clamar a Él y acordarnos que Él es Dios grande y poderoso y que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Así es, entonces, eh, el punto es este, ¿verdad?, que tenemos que dar algo de palabra para poder hacer la oración. Así es, así es. Y la Biblia nos dice lo siguiente ahí en el Salmo 100, 100, verso 3. Así es, bien, así dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos que reconocer que Jehová es Dios y que Él fue quien nos hizo. Así es. Y va la redundancia de, de Él nos hizo desde Adán. Desde Adán y Eva. Y luego hizo a Eva Por del ejemplo. cuerpo de, de, sí. de Adán, sacó una costilla, es lo que dice la Biblia. Así es. Al hombre lo formó de polvo. Amén. Entonces, eh, que, que reconozcamos esto, que Jehová es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y sobre todo en los medios, que no creen sí, en Dios. Exacto, exacto. Creen en otras cosas, que, que nada tiene que ver con Dios. Y, y eso es lo, lo, lo más tremendo que, pues, uh, la, las personas están viendo los medios, pero están escuchando a los que están en los medios. En los medios, sí. Y, y eso es el gran problema, porque no están enseñándoles lo que sí debiendo de enseñarles. Sí, Por eso queremos darles primero palabra pa para poder hacer lo que tenemos que hacer. Amén, así es. Que Él nos hizo y que nosotros mismos no nos hicimos. Uh -huh. Dios nos hizo y, hizo. y fue la pareja per perfecta. Correcto. Hizo al hombre e hizo a la mujer. Hizo la mujer. Y así le dijo, es. tú vas a ser la ayuda idónea. Correcto, ¿verdad? así es. Sí. y pues bueno agradecemos ya a los presentes que ya están eh, entrando, están y entrando. gracias Edilio Dios te bendiga a Marta, Marta Nelly también, Medina Dios te bendiga, Martita. bendiciones bendiciones, entonces este eso es lo, lo más importante que sí. tenemos que reconocer Amén. Así es. al Dios al Dios grande, fuerte y todopoderoso entonces vamos a la siguiente lámina Correcto, miren, nos, uh, nos dice ahí en Proverbios 22.6, eh, Reina Valera, 1960, eh, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Gloria al Señor. Esto es para nosotros los padres. Sí, para nosotros los padres. Si instruimos a los hijos en el camino del Señor, ¿qué va a pasar? Cuando se vean viejitos van a o sea, dar en el Señor. Así es, amén. A, a, Algunos no nos tocó que nuestros padres nos dieran esa enseñanza. Sí, pero sí. imagínense cómo sería toda la humanidad si nuestros padres, desde, el, el, pues, nosotros, el, el, el, desde pequeñitos, nos hubieran enseñado en el camino del Señor. Así es, amén. No habría maldad, no habría el crimen, no, no habría los hurtos, no, no habría la mentira, no, no habría muchas cosas. La, Así es. Pero lamentablemente, pues hemos crecido así como... Es. Sí, no, pues, pues así es. Por la, no, por, por la pura gracia y la, y la misericordia de Dios. Gracias ¿verdad? a Dios porque eh, el, el Señor eh, nos dio ese privilegio de poder conocer de, de las cosas de Él a través de nuestros padres. Entonces, alabado y glorificado sea el nombre del Señor porque fue un legado que, que, que nos dejó eh, nuestros padres. Y, y gloria al Señor porque alabado sea su nombre. Amén. Entonces, eh, vamos a, a continuar. Y tengo Bien. este otro pasaje bíblico que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, sí. el capítulo 7, verso 14, en la versión de Dios habla hoy. Así es, Dios. Y habla dice hoy. así. Nos dice así, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla. Ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Tú qué quieres, mi amado? ¿Tú qué quieres, mi amada? ¿Tú que estás ya eh, ahí en la internet, ahí eh, en YouTube? Eh, digo, perdón, en Facebook y luego sí, eh, en es. YouTube. Entonces, dices, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, su humilla. Aquí cuando habla de humillar es que seamos honestos, que seamos sinceros. Amén, amén, que que, que no seamos altivos, que, que claro. no nos creamos más que los no, demás. No, no, de ninguna manera. Y ora. Uh -huh. Y me busca. Y deja sus malas conductas. Dice, yo lo voy a escuchar desde, desde, desde el cielo. cielo aleluya y qué más Amén. dice, y, y les voy a perdonar Persona sus, sus pecados, pecados. Amén. Así es. pero otra cosa que es bien importante mm -hmm. y me mm -hmm. encanta este pasaje ese último renglón de ahí mm -hmm. que dice, y devolveré mm -hmm. la prosperidad a, a, a su, su país. país gloria al señor, aleluya imagínate sí. cuántos países están en pobreza, cuántos países están, eh, no digamos por allá por el África, en Centroamérica Sudamérica incluso México sí, sí. y ahora aquí mismo en, sí, sí. en, en ese país así es y en cuántos más entonces por eso necesitamos necesitamos del señor amén así es así que entonces hay que buscarse de Dios todos buscar, los días buscar, y enseñar entonces, sí. y compartir y por eso, y al compartir pues también compartes estos videos sí, compártelos para amén. que pues aquellas personas que no han escuchado de esto, pues pueden escuchar algo, algo diferente. Amén. Porque es. las noticias son siempre trágicas. Sí, sí, sí, muy alarmantes. Y, y a veces es muy, eh, dependiendo del partido que sean, pues para ellas son muy inclinadas. Sí, sí, así es. Aquí no tenemos partidos más que el de Dios. Amén. Entonces, amén, así es. Vamos a continuar. Así es, mándenos su, su petición en un mensaje ahí por WhatsApp al 469-238-9007 o bien a punto com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración y únicamente eh, es ponernos en las manos del Señor así es, eh, bueno agradecemos que me están diciendo que mi hermano me manda saludos de allá de Monterrey Gloria, eh, gracias Martita este, Dios te bendiga Martita eh, no podemos que agradecer, ¿verdad? Y esto nos quiere decir que estamos llegando a México y estamos llegando, no sé a cuántos países más, eh, nos han estado escuchando también allá en, Así es. en Guatemala, en eh, California, también. y los bendecimos a todos en el nombre del bendecimos Señor. Bendecimos a todas las, las familias que, que están en este momento pues eh, con nosotros en este video, queremos que, que nos apoyen, que, que, que nos unamos todos en oración en este mismo sentir en este mismo propósito porque esto es mundial haciendo una cadena de oración Así es. haciendo una cadena de oración y estos medios nos ayudan por, porque pues no importa que allá yo, yo no esté en, en Tampico en Marta en Monterrey Así eh, es. y los demás donde quiera que se puedan encontrar que estén. entonces es, es lo, lo, lo interesante y esa lámina eh, es nuestro teléfono para el WhatsApp. Ahí puede dejar un mensaje eh, o ahí está nuestro correo para si necesitas la, el apoyo de oración para tu familia y todo eso. Así es. Pues, eh, pues escríbanos, escríbanos y con todo gusto vamos a apoyarles en la oración. Ok, pues bueno, le mandamos un saludo y un abrazo a Ramón nos dicen que nos está escuchando a Dios. A, ahí Ramón en, en Monterrey Dios te bendiga Ramón Marta, Nelly, Medina también, uh -huh. Dios te bendiga es, es la nuera de, sí, de, de, de Ramón sí ok, pues gra gracias hija Dios te bendiga y un abrazo hermano eh, entonces vamos a lo que sigue la oración así es, así es, vamos a orar vamos a tomar un tiempo de oración eh, porque queremos bendecir precisamente a estos pueblos que están sufriendo. Sí, amén, amén, así Son es. muchos, ya más de 150 países que están sufriendo esta pandemia. Así es, así es. Muchos muertos en todas partes. En algunos apenas están empezando a, a fallecer, pero mucha gente contaminada, mucha gente que ha sido propensa a esta situación del virus. Y lo menos que necesitamos es la ayuda y la protección de nuestro Dios. Amén. Así, así es. que oremos. Voy a pedir a mi esposa que ella haga una primera oración. Amén. Y vamos a bendecir a las personas y a las sí. familias que están también en vivo junto con nosotros aquí a través de, de, de esta plataforma preciosa porque nos permite hacer esto. Bien, oremos, Padre. Le alabamos, le glorificamos en este momento. Le damos gracias, Señor, por la la oportunidad que usted nos da, Señor, a través de estos medios, Señor, de poder enviarles su palabra, Padre, de poder enviarles el, el mensaje de vida eterna que usted nos ha dado, porque de tal manera amó usted a, a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Padre, únicamente usted es el único que puede ayudarnos en cualquier momento, por difícil que sea. Sabemos que usted tiene todo el poder para hacerlo. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos esa humillación delante de usted. Abrir nuestro corazón y pedirle perdón por nuestros pecados, por todas nuestras faltas, nuestros errores. Y que, Padre Santo, el mundo sepa y conozca que no hay nadie fuera de usted que pueda hacer algo grande y maravilloso, solamente usted que nos hizo Señor a nosotros mismos, que no nos hicimos nosotros mismos, usted nos hizo Padre, y usted nos conoce y usted conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos Padre y en este momento Señor oramos, oramos, nos unimos en oración por todos los países sí, de este mundo, Señor, por esta sí, pandemia que está surgiendo en todo este mundo, pero todo esto, Señor, sabemos que es una, una llamada de atención, Padre, de parte de usted, porque no nos hemos allegado a usted con el corazón contrito y humillado para pedirle perdón por todas nuestras faltas y nuestros errores. Padre Santo, que usted, Señor, ponga su mano de poder en todas las personas que están en este momento, Señor, en los hospitales sufriendo, que usted ponga su mano de poder y cubra, Señor, a los doctores, a las enfermeras, sí, a los científicos, a, a todo el personal eh, de intendencia, a todos los que están en el eh, Señor, trabajando para los hospitales, las clínicas, todos los que están en servicio, Padre, su protección divina sea sobre cada uno de ellos, Padre mío, y asimismo por la humanidad, y que reconozcamos, reconozcamos y nos alleguemos a usted ante su presencia, Padre, para pedirle el perdón por nuestros pecados, por todas nuestras faltas, nuestros errores, y que día a día le demos honra, gloria y alabanza, Padre, porque usted es el único que la merece. Gracias le damos, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Padre. Así es, Padre gracias, Santo. Padre ¿Cómo no darle gracias por su amor, por su misericordia? Sí, señor. Y al utilizar estas herramientas, Señor, que cubren el mundo completo prácticamente. Señor, pero al, al ver las estadísticas que se muestran, Señor, a través de los medios, de los noticieros, ¿cuántas personas están falleciendo todos los días? Ya se cuentan por cientos, por cientos diariamente. Pero hay un equipo humano, pues ayer lo mencionábamos, Señor, El grupo de médicos, enfermeras, y toda la gente que trabaja en la cuestión de la salud. En los hospitales, clínicas, laboratorios y todo lo demás. Sí, mi Cristo. Padre sí, Santo, sí, cuídelos, protéjalos, porque están haciendo ellos un oh, bien. Se están convirtiendo sí, sí. En, en unos héroes. Son Padre Santo aunque de una manera anónima pero lo están haciendo sí, sí, porque sí. están dando su propia vida en rescate de los demás sí, porque ellos están también allí sí, sí, sí. teniendo el problema que tiene toda la humanidad Así es, cuando sí. hay un contagio y Padre sí, Santo, Santo. Eres, padre, si pero también sí. se requiere y se necesita que sí. cada gobernante cada mandatario sí, sí. de cada país entienda sí, sí. que esto puede ser un llamado de parte de Dios para buscarle sí, aleluya, sí, señor. que nos acerquemos a usted Señor que reconozcamos que le pidamos perdón por todas nuestras faltas por todos nuestros errores por todos nuestros pecados sí, señor. por todas nuestras irreverencias y por todo aquello que, que se hace mal sí, señor. hay gobernantes muy activos sí, señor. que están mintiendo sí, siempre les interesa más su fama les interesa más su orgullo y que no pueden reconocer que usted es Dios y que no hay nadie más que de usted Señor que puede sí, ayudar sí. que puede bendecir que puede cambiar, que puede Así transformar es, padre, solo usted. y Padre Santo solo usted Señor quite todo orgullo, quite toda vanidad no van del ser humano sí, señor. y que el gobernante Señor se haga nobles, sencillos Ay, león, y que vean verdaderamente por el pueblo sí, y que el pueblo sea prosperado sí, bendito no señor. que vivan de la ládiva sino que puedan ser prosperados sí, Señor. que cada quien sí, sí, pueda ser prosperado personalmente sí, mi Cristo porque así se hace la riqueza del país. Santo eres, Santo. Cuando su pueblo es prosperado. Sí, amén. No cuando sea nada más recibiendo una dádiva como lo hacen tantos países. Sí, esos sí. Sí, crees, países sí. que son de, de gobernados por populistas. Sí, que sí, lo que están señor. buscando son los votos nada más. Sí, señor. Padre sí, Santo, en el nombre de Jesús. Sí, Bendiga, Señor, a esos señor, pueblos. A a esos pueblos, pero que ya están empezando a sufrir esas consecuencias. Sí, sí. Bendiga aquí a Estados Unidos, Señor, donde estamos. Bendiga a, a nuestro país, México. Sí, Señor. Bendiga, Bendiga a todos México. los países de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, Unidos. Nicaragua, están... Costa Rica, sí, Panamá. Sí, Señor. Bendiga sí, también, sí, Señor, sí. los de América del Sur. Sí sí señor colombia venezuela y sí, sí, ya están ahí sí, sintiendo señor. los estragos de esto. Los cinco continentes de este mundo, señor. Sí, señor y para no sí, mencionar señor. cada país en lo personal sí, señor porque son muchos señor sí, pero señor. los incluimos a todos toda sí, américa señor. toda europa es, toda asia sí, señor. toda áfrica sí, señor. y hasta lo último de la tierra Padre Santo, sí, mi Padre Santo en sus bendiga, no ponemos, bendiga a cada gobernante y hágalo sensible, sí, señor, en el nombre de Jesús. ponga no, vida, su mano de poder sobre esas vidas, señor. Corazón, señor, que haya nobleza en sus vidas y que verdaderamente se preocupen por el pueblo. Sí, Señor, así sea. No, y aquellos, no, Señor, que tienen la manera de hacer negocio. Bendígale Señor y que lo hagan con toda la decencia, y que apoyen a su personal y que su personal también pueda ser prosperado. Sí, y que nadie se quede sin esa prosperidad Señor. Sí, señor. Y mi Dios, solo a usted sí, y nada más a usted Señor. Sí, le damos señor. toda la honra, sí, le damos toda la gloria y, honra, y le damos toda la alabanza. alabanza. Sí Señor, se han a usted Padre mío. Y gracias Señor porque un día usted dio a su Hijo sí, señor. Cristo Jesús para Aleluya. ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí, Señor. Por eso, al reconocer ese Señor, y al recibirle en nuestra vida y en su corazón, nos da la capacidad sí, de poder ser llamados también sus hijos. Sí, Señor. Y como hijo, Señor. Gracias, Padre, por su amor. Pidiéndole, oh Padre Santo, robeando por toda esa humanidad sí, señor. y que toda persona Señor que nunca le ha recibido pero que en este momento le sí. recibe en su corazón oh, tómelo como su hijo sí, señor. Señor. Tómalo, señor que no sí, esté sea, huérfano la... de un Dios fuerte y todopoderoso y que cambia, que transforma que sana, que prospera que bendice sí señor que a ti te digo mi amado a ti te digo mi amada Recibe la bendición, pero acéptale. Recibelo Recibe en tu corazón. Señor. Al Señor Jesucristo. Y dile, ven Padre a mi Cristo vida. Jesús. Cámbiame, transformame sí, Haz de mí una nueva criatura. Sí, y que yo te pueda servir. Sí, bendito Dios. Gracias, Padre. Y Padre, gracias por bendecirnos a nosotros también. Gracias, Padre, por eso. Y pues hemos querido tomar esos tiempos, señor. señor. Y vamos a continuar haciendo tiempos así, Señor, sí, para sí, estar señor. orando. Alabanza Porque la necesidad gloria. es mucha usted, padre. Hasta que usted Señor Revierta esa situación sí, de señor. esta pandemia Y que sí, sea grita. quitada De todos los pueblos sí, Señor. Y en Padre Santo Y bendiga Jesús. estas plataformas bendiga. Como Facebook, Youtube Y todas las demás que existen Señor todas Donde hemos pon que, estamos poniendo nuestros videos Y Padre Santo sí, señor. Bendígales Y háganlos también simples, sencillos Sí Señor y que sí, sí, tengan poder. esa virtud de abrir las puertas, Señor, de sus páginas, sí, de sus medios, para poder compartir mensajes como este. Aleluya. Sí, Señor. así es. Bendígale, Señor, como plataforma, Señor, donde podemos estar sí, señor. para poder transmitir mensajes de esta naturaleza. Amén. Recibimos su bendición. Amén. Y Padre Santo, gracias por su amor, gracias por su misericordia y gracias, Padre mío. Porque hasta aquí, pues, ha sido sí gracias por, nosotros, Padre. Señor. por su amor y su misericordia que son grandes. En Cristo Jesús. Sí. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Y una vez más, dejamos sí, esta lámina. Así es. Mándenos su petición eh, en un mensaje ahí en WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.com Y nosotros le vamos a apoyar en nuestra oración y pues gracias a todas las personitas que en este momento estuvieron con nosotros apoyándonos en la oración y gracias también a todas las personitas que puedan compartir estos videos, porque usted no sabe a, a cuántas personas usted se puede bendecir así de que bendiciones en el nombre del Señor, les amamos en Cristo Jesús y usted en el messenger de, de Facebook es así otra es. forma de cómo ustedes nos puede solicitar alguna petición, alguna oración y con gusto estaremos haciéndolo. Y así que, y compartan, compartan este, es. este video, compartan esta página, compartanlo Y dejen que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Así es. Los demás también necesitan de Dios. Los demás también necesitan que, que Dios bendiga sus vidas. Y tú puedes ser un instrumento para bendecir a los demás cuando tú les compartes. Así bendiciones es. y bendiciones. hasta aquí un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente, sus amigos Elida y Rafael Cavazos así es, bendiciones y un fuerte abrazo para todos y cada uno de los que están con nosotros en este momento y los que van a estar viendo la repetición bendiciones